Hay gente de youtube como ven está muy soleado 31 grados por ahora y a partir de aquí lo que les voy a decir es importante lo que viene, lo que viene el pronóstico del tiempo en la tarde va a estar a 37 grados muy soleado algo muy estresante para todos y esto les llaman ola de calor y en fin después de lo que les dije voy a darles una super novedad y es que ya tengo twitter me puedo buscar como a arroba mluigi2002 hasta lo puse como vínculo en el canal Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se despide el VG Pro Gaming YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima.